Desde el Coliseo de Puerto Rico, en una histórica transmisión simultánea en Puerto Rico, los Estados Unidos y las plataformas digitales. Pedro Capó, Luis Vázquez, Límite 21, Raquel Sofía, Plenea, Los Dayante Jesús y el Coro de Ser de Puerto Rico. Celébrate, es hora del Teletón. Estás disfrutando de nuestra programación por wipr San Juan, wipm Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez.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 Millones de dólares familia y aprovecho para dejarle saber que si ya usted tiene nuestra aplicación de la Lotería Electrónica debe de actualizarla para que usted pueda participar en diferentes sorteos y en promociones también. Crear su cuenta es bien fácil, así que no espere más. Además juegue los instantáneos de Lotería Electrónica.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 Es el número 3. Número ganador del Pega 3 en la noche de hoy es el 7-3-3-733. Pasamos ahora al Pega 4. Mucha suerte en el Pega 4 de esta noche. Adelante. Primer número del Pega 4. Ahí está, es el número 8. 8 siguiente número. Es el número 0. Pero siguiente número del pega 4 es el 0, señores, número 0. Último número. Es el número 2. Es el número 2. Número ganador del pega 4 familia en la noche de hoy es el 8002. 8002. Ahora continuamos con el multiplicador que este aumenta hasta 5 veces esos premios menores. Mucha suerte, adelante. Vamos a ver cuál es el multiplicador. En la noche de hoy. Y es el número 3. Así es, número 3. Pasamos al sorteo de Loto Cash. Esta noche, 650 mil dólares. Mucha suerte. Adelante. Esa oportunidad de ganar que te brinda la familia de Lotería Electrónica con Loto Cash. Primer número en loto. 2, 2. Segundo número. 30, 30. Tercer número. 18, 18. Cuarto número. 28, 28. Quinto número. 19, 19. Pasamos al Bolocash de Loto. Y es el número 3 Es el número 3 Números ganadores en Loto Cash Esta noche son 2, 30 18, 28 19 Y Bolo Cash Número 3 Finalizamos con la doble revancha Esta noche 360 mil dólares Que son buenísimos Adelante Esta segunda oportunidad de ganar que te brinda Lotería Electrónica con la doble revancha. Primer número es el 13, 13. Segundo número. 2, 2, tercer número. 3, 3, cuarto número. 22, 22, quinto número. 15, 15. Pasamos al Bolo Cash de revancha y es el número uno, así es, número uno, números ganadores en doble revancha esta noche son 13, 2, 3, 22, 15 y Bolo Cash número uno.